Para el cine ir a jugar Tu amor con la camiseta en la cancha refleja Con los grandes y los chicos Acompañando vamos a estar La segunda temporada de vamos a estar La segunda temporada De esta paso semanal Los encuentros de escuelita En la liga regional inferior Inferiores, fútbol, señor Y también el federal Si vas no en en camión En la cancha o el tablón. Vamos a estar la segunda temporada de paso Semanal. Vamos a estar La segunda temporada de Tu amor por la camiseta en la cancha reflejas Con los grandes y los chicos, acompañando vamos a estar La segunda temporada, esta paso semanal Y ahora ya está la sala de